presidente Lenín Moreno intervendrá hoy ante el Pleno de las Naciones Unidas. Primer mandatario destaca que la consulta popular rescatará los principios que inspiraron la Constitución de 2008. Y en lo internacional continúan las operaciones de rescate de los sobrevivientes del terremoto en México.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 Y el jefe de Estado realizará varias actividades en el marco de su visita presidencial a las Naciones Unidas. A las 15 horas hora local de este miércoles 15 de septiembre se tiene prevista la intervención del presidente Lenín Moreno en el 72 segundo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. A las 16 horas, suscripción del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares y depósito de la ratificación del Acuerdo de París sobre Cambio Climático y el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos. Mientras que a las 16 horas con 30 minutos, mantendrá una reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Todo esto en la señal de Tele Ciudadana.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 es crecer.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 Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que más de 150 miembros del Parlamento Europeo y componente latinoamericano se reúnen en El Salvador en la Asamblea Parlamentaria Europea y Latinoamericana Eurolat 2017, un espacio de intercambio de experiencias en temas como asuntos políticos, de seguridad y derechos humanos, así como asuntos económicos. Desde el lado de Ecuador, los parlamentarios compartieron los avances en materia legislativa. Eurolat es la institución parlamentaria de la Asociación Estratégica Birregional y se conforma por 150 miembros, 75 del Parlamento Europeo y 75 del componente latinoamericano, incluidos los entes regionales como el Parlamento Latinoamericano Parlatino, el Parlamento Andino Parlandino y el Parlamento Centroamericano Parlasen y el Parlamento del Mercosur Parlasur. En esta ocasión se llevó a cabo el Encuentro Género e Igualdad como iniciativa para compartir experiencias y buenas prácticas para fortalecer las políticas en favor de las mujeres. La asambleísta Silvia Salgado, en representación del Parlamento Ecuatoriano, destacó la importancia de una agenda conjunta. Y Esa agenda es enfrentar la violencia y enfrentar la pobreza. Creo que son dos temas sobre los cuales hay importantes experiencias. El reconocimiento de la paridad política y la igualdad en el acceso al poder político como base fundamental para alcanzar la equidad de género, fue un eje tratado por la legisladora Silvia Salgado. Pero se ha dicho, no basta ni la paridad ni las leyes cuando no existe una concienciación de toda una sociedad que tiene que... Eh, Compartir ese gran reto y desafío. En este encuentro, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, será designado co-vicepresidente del componente latinoamericano en Eurolat, sumándose a los 14. Siete representan a Latinoamérica y siete a Europa por un periodo de dos años. Ahora les contamos que arrancó el primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. La necesidad de fortalecer la calidad y de ampliar la matrícula fueron temas que marcaron la discusión. Previo al debate, el Pleno de la Asamblea recibió en Comisión General a Andrés Santos, presidente de la FEWE, a Marco Jacome de la Federación de Servidores de Centros de Educación Superior del país, así como a Gabriel Galarza, presidente del SEACES, quienes plantearon sus propuestas en torno a las reformas a la Ley de Educación Superior. Creemos que el gobierno... Sin duda es la lucha del movimiento estudiantil. Es importante que hay que recuperar el tema presupuestario en cada universidad para poder cumplir con los diversos lineamientos del campo científico-tecnológico. Desde los institutos técnicos y tecnológicos, Camilo Luzuriaga hizo un llamado a revalorizar la gestión de estas instituciones. Creemos con la comisión que preparó el informe en la necesidad de igualar estándares institucionales exigidos tanto a universidades como a institutos, excepto en las diferencias específicas estipuladas. El ponente del informe, Augusto Espinosa, alertó que hay dos temas que preocupan en educación superior. Estos son la admisión y la nivelación. En el camino de implementación de la ley se fue distorsionando este elemento y creo que hay... Hay que discutirlo, hay que analizarlo. De su lado, la legisladora Dayana Pazley ponderó que a través de esta reforma por ley se establezca que las y los estudiantes puedan postularse en las carreras de su preferencia. El Estado no puede asegurarse de cumplir esa garantía poniendo trabas, discriminando a los estudiantes o eligiendo por ellos sus carreras. Mientras que Jimmy Candel habló de la necesidad de alcanzar mejoras en cuanto a la calidad de la educación. Las reformas propuestas Deben entenderse con la intencionalidad de que los modelos de calidad que el hace debe elaborar corrijan esta deficiencia. Hubo también aportes a fin de lograr una mejor cobertura en la Amazonía. Al cabo de siete intervenciones el debate fue suspendido. El mismo se retomará en los próximos días. Y el próximo sábado 30 de septiembre en el Parque Ciudad Blanca de Ibarra se desarrollará la cuarta feria gastronómica Saberes y Sabores. Esto con motivo de la celebración de la fiesta de fundación de esta hermosa ciudad de la provincia de Imbabura. El lanzamiento oficial se desarrolló esta mañana en el Ministerio de Turismo. Hablamos de la feria eh, Saberes y Sabores en su cuarta edición, una feria muy, muy importante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 como elaboraciones tradicionales o especialidades, repito, especialidades tradicionales garantizadas. Esto es una especie de denominación de origen, es un signo distintivo, el cual vamos a empezar a posicionar en el país para que cada ecuatoriano sepa cuál es el plato de la provincia. Recibe eh, justamente, está ubicado alrededor de 5.000 metros cuadrados de lo que es el recinto ferial gastronómica.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 Amigos, amigas televidentes, aquí hacemos una nueva pausa, pero quédese con nosotros, ya regresamos con las noticias internacionales. Les contaremos que continúan las operaciones de rescate en México tras el devastador terremoto registrado este martes. Inicio de espacio promocional.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 y en el ámbito internacional les contamos que continúan las operaciones de rescate tras el devastador terremoto registrado en México, mientras que el huracán María tocó tierra en Puerto Rico. Les contamos estas y otras noticias en el siguiente resumen. Sin descanso. México busca sobrevivientes tras el devastador terremoto del martes. Hasta el momento se ha reportado más de 200 fallecidos, sobre todo en Ciudad de México y en los estados de Puebla y Morelos, donde se registró el epicentro del sismo poco después de las 13 horas locales del martes. En la capital, los rescates se centraban en la zona sur y en el corredor Roma Condesa, exclusivo sector conocido por sus bares y restaurantes y donde viven numerosos extranjeros. Pero el epicentro de la tragedia es el derrumbe de una escuela localizada en el extremo sur de la ciudad, donde al menos 21 niños murieron. Militares, voluntarios y rescatistas trabajaron toda la noche sin descanso entre los escombros de la escuela, que de tres pisos se redujo a uno y amenazaba con colapsar por completo. Desesperada, ya quisiera que salieran los niños, pero ver algo. Hay muchas personas que se quedaron aquí atrapadas. ...y pues, han sacado muy poca gente vida. Se estima que unos 40 edificios de Ciudad de México se vinieron abajo. El potente sismo de 7,1 grados tuvo lugar exactamente 32 años después del terremoto... ...que en 1985 dejó Ciudad de México parcialmente destruida y provocó más de 10.000 muertos. El pasado 7 de septiembre un terremoto de 8.1, el más fuerte en un siglo en México causó 96 muertos y más de 200 heridos en el sur del país. El huracán María llegó el miércoles a Puerto Rico tras golpear las Islas Vírgenes estadounidenses y dejar al menos dos muertos en las Antillas Francesas. El centro del ciclón ingresó a la isla cerca de Yabucoa, en el sur, como un huracán de categoría 4 y con vientos de 250 kilómetros por hora. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rossello, advirtió a los residentes que se prepararan para la peor tormenta del último siglo. Se espera que la isla de tres millones y medio de habitantes sufra todo el peso de María, que la atravesará por completo para luego dirigirse al norte de República Dominicana. Tras su paso por las Antillas Menores, el huracán dejó dos muertos en la isla francesa de Guadalupe y devastación total en Dominica.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 Los rinjas siguen huyendo hacia la frontera con Bangladesh para escapar de una violencia que aseguran no cesa. España pide al embajador de Corea del Norte en Madrid que abandone el país. El Ministerio de Asuntos Exteriores anunció a Kim Hyok chol que debe abandonar su puesto antes de que acabe el mes. A través de su cuenta de Twitter, Exteriores nombró persona non grata al diplomático que tiene hasta el 30 de septiembre para que cese en sus funciones. Según el gobierno español, Kim jong chol ya fue advertido en numerosas ocasiones de dicha decisión. Hace tan solo un mes, España ya redujo el número de diplomáticos norcoreanos en Madrid, cuya delegación quedó reducida a dos miembros. La medida de Moncloa obedece a los recientes ensayos balísticos y nucleares llevados a cabo por Pyongyang. Estados Unidos ha celebrado la decisión española, a la vez que ha animado a otros países a seguir su ejemplo para presionar lo máximo posible al régimen de Kim Jong-un. Amigos, amigas televidentes, antes de finalizar con esta emisión de noticias, queremos recordarles que el presidente de la República, Lenín Moreno, intervendrá en el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas a las 3 de la tarde hora de Nueva York, 2 de la tarde hora de Ecuador. Esta, este evento usted lo podrá seguir a través de nuestra señal, canales 48 y 49 de Tele Ciudadana a nivel nacional y también en nuestro sitio web www.elciudadano.gov.es. Gracias amigos por su fiel sintonía. Más noticias hoy a las 19 horas. Hasta pronto.